Ahora, ahí está, ¿cómo andan? Tanto tiempo, cámara, qué tal, qué tal. A ver si esto va a avisar por Discord en algún momento de la noche. ¿Todo bien, ustedes? A ver, el, el la lucha contra el Discord, ¿Qué Para que no. va? Bien, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Primer, primer stream oficial de la taberna de la nueva casa, todavía como ven. Hay cosas para acomodar, hay cosas que están todavía guardadas en cajas. Esa es la biblioteca de rol, están todos los manuales en cajas. Y eventualmente en el futuro ya vamos a acomodar todo para que esta además sea la habitación de, del stream. Va a estar buenísimo, como tengamos todo bien ordenado Va a ser genial Hay unos anuncios, pero vamos a esperar a ver si se suma alguien más A ver Estamos, ahí está, cómo anda, cómo andan? Gente Bien, a ver Ayer tuve una entrevista A en la sección Pelados con traje en la escuelita de rol, que estuvo buenísima, se las recomiendo la recomiendo cuando la suban. Me la van a compartir, lo vamos a tirar por todos lados. La verdad que la re disfruté. Fue, fueron preguntas muy interesantes. Como, como Cuchilla, que es el, el host, lleva va el programa, estuvo muy bueno La pasamos re bien. Así que estén atentos para verla y para toda la... <risa> para toda la... ¿Qué es lo que está diciendo? La entrevista estuvo rebuena y también tiene la, la entrevista anterior que le hicieron a Damián, que es el director de la escuelita de rol. Y... ¿Qué más? Vamos a ver quién, quién sigue también, eso va a estar bueno. <ríe> uh, gracias, Santuri. Está buenísimo. Está, está, me, nos, nos encanta que estén atentos a la aventura. Porque a nosotros nos... Nos cuesta mucho no jugar. <risa> Para mí no tengo otra oportunidad de jugar rollo y, y que se pierda un jueves es un bajón. Eh, pero bueno, ya terminó la mudanza. Ya estamos mudados, wow, ya se terminó todo acá. A ver. Mientras tanto, vamos a dar los anuncios. ¿Por qué no? Mañana vamos a jugar a Nurem. Que mañana volvemos a jugar de ideas. Mañana van a estar, van a estar los personajes de nuevo. A las 7 y media de la tarde por Twitch El viernes jugamos Vampiros A las 8 y media Y Si alguien tiene ganas De, de participar del canal Alguna actividad puede hacerlo ya no sea escribir un guión. Eh, grabar videos Editar algo, lo que sea Contáctenos a nosotros Estamos buscando agregar gente al equipo Así que está cualquiera invitado a hacerlo eh, Bien por, debido a la mudanza, más allá de, de atrasar los streams... Eh, Adria, qué grande. Se subió de suscribirte... 10 meses ya te suscribiste. Fuah. Y... Gracias, Adri Volvamos. Por la mudanza... No... Nos perdimos algunos días de stream. Y lo que va a pasar este mes es que no va a haber podcast porque no se preparó, porque está todo medio despelotado todavía. Y eh, todavía no sé qué hacer con el, el stream de fin de mes. Para mí no hay mucho más que hoy charlar sobre world building Está la idea de hacer el stream de crear un juego de rol, que suena súper complicado para mí. Me lo hice ya, vamos a ver cómo sale. Pero bueno, todavía no sé. Más cerca de la fecha lo vamos a ver. Y esos son todos los anuncios que hay. A ver. Uh, should... Ayer de años es súper y le encantó, soy un par sé que bueno, me encanta, y genial, me alegro muchísimo. Para cualquier persona que sea nueva en el stream, eh, lo que hacemos acá es charlar de rol, si tienen preguntas para hacerme sobre reglas, sobre consejos, lo que sea, incluso sobre el canal o sobre los streams nuestros, pueden hacerlas, yo voy a tratar de responderla lo mejor que pueda. Hoy Vaquero no tiene ninguna pregunta preparada, eh, pero bueno. Sé que son respuesta de ahí, las voy, a, las voy a responder en el orden que me aparecen. Vamos a ver. Pasando. Vamos a verlo por el celular, por las dudas. Por... Está andando raro internet. Para cualquiera que esté en nuestro canal de Discord, hubo como unos cambios hoy. Se agregaron unos bots que siempre faltaban. Eh, se acomodaron algunos canales. Va a, haber, va a haber cosas copadas en el Discord. ¿Cómo andan, cómo andan? <ríe> ¡Qué bueno, qué chico este! Bien. Vamos a buscar alguna pregunta. Ya creo que creo que esta es la primera de todas de Hunter.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 Vaquero. Una pregunta. Si soy un hechicero de dragón nivel 6 y luego tomo dos niveles de magos de los escribas y cambio el daño de proyectil mágico al de mi ancestro, ¿agregaría carisma a cada proyectil o se repartiría un agregado entre todos los enemigos? <risa> ¿Qué hace responder estas preguntas específicas? A ver. Vamos, primero vamos a, ver, a leer rápidamente. A ver, digamos... ¿Por qué el hechicero de dragón es nivel 6? Imagino que gano alguna habilidad ahí, pero ¿cómo se llama? es la pregunta A ver qué dice A nivel 6, cuando le haces un hechizo Que hace daño Del tipo asociado con tu ancestro Dracónico Le sumas tu carisma al daño Bien El de los escribas. A ver lo que hace lo de los escribas, porque tampoco me acuerdo. Ya me voy a acordar de 100%. Ay, Y esto es nivel... ¿Qué nivel de los escribas? Dos niveles de los escribas. Acá dice, cuando lanzas un hechizo, que ocupa un spell slot, o sea, no un country, podés reemplazar el tipo de daño por un tipo que aparezca en otro hechizo de tu libro de hechizos. Ajá, suena, suena muy interesante. Vamos a buscar la última cosa. A ver qué no. Vamos una vez más. El draconio dice que cuando lances un hechizo que haga daño, puedes sustentar ese daño por el de tu ancestro y sumarle carisma. Y el de la orden de escriba, puedes modificar ese daño. Yo diría que sí, por cómo está escrita la regla nomás, porque dice, eh, cambias el tipo de daño al de tu ancestro dragónico, después por separado le sumas carisma. Uh, también veo el, ar el, ar el argumento para que no Porque Si tu ancestro es de fuego Y vos tirás el proyectil mágico eh, Un hechizo de De hielo, por así decirlo Y lo cambias a eléctrico Tirás un hechizo que sea de Fuego porque tu ancestro es de fuego para aplicarle eso. Pero después lo cambiás y deja de ser fuego. Hmm. Suena interesante. <ríe> suena, suena interesante. No sabría bien cómo definirlo. Voy a pensar más sobre esto. Vamos a seguir. A ver, a ver. Vamos a buscar otras preguntas. No sé si conoces el término ecchi, pero puede que sí, puede que no. Pero aquí la pregunta para la es para ti, cuando un personaje no un NPC pasa a ser... ¿Cuándo un personaje no NPC pasa a ser molesto o incómodo? Yo creo que... Conozco el, el, el término ecchi. Es muy divertido. Y entiendo la parte de incómodo o molesto. Yo creo que si... Eh,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 Hace mil que juegan y se conocen, entonces es distinto a un grupo nuevo. Eh, nunca tuvimos sesiones cero, pero en ningún momento establecimos los límites de las herramientas de seguridad, eh, como la charla de AIDEL. Porque justamente es que jugamos hace tanto tiempo ya conocemos los límites de los demás y, y qué es lo que no nos gusta o qué es lo que sí nos gusta. O hasta dónde podemos empujar cierto, cierto tema. Lo cierto es que compartimos mucho esto de querer pasarla bien y matarnos de risa, tirar unos dados y que salga todo genial. Eh, rara vez alguno hace algo así, eh, que pueda llegar a decir que incomode a los demás y que sé yo. Eh, Sobre todo porque además cuidamos mucho el stream, <risa> le tenemos todo mucho cariño y hay, hay, hay tanto respeto que, que tenemos hacia el coso que no creo que nadie haga, haga algo, o algo o diga algo fuera de lugar porque porque como no, no es la esencia del grupo venimos jugando hace tanto tiempo que ya, ya lo, lo entendemos todos y estamos todos en el mismo en el, más o menos en el, en el mismo lugar en cuanto a esos temas así que, eh, por ejemplo cuando fue toda la parte de, perdón por los spoilers si alguien quería verlo digamos pero hay una parte de, de Anurim que es sobre la transfobia y cómo luchar contra ella. Millas, ¿no? Lo mejor que pudimos hacerlo. Y esa parte estuvo re buena. Y yo sabía que, digamos, podía llegar a, a, a hacer esa aventura. Esa parte de la historia. Porque nadie se me iba a, a complicar o se ofender. Nada. De hecho, estaba re contento de que lo hicimos. Y yo creo que salió bastante. Bueno. Vaquero. Una pregunta. ¿Tú como deme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 Anden. la entrada de mi nuevo personaje fue que le encontraron mientras la emboscaban unos bandidos a los cuales les acababa de robar un jarrón. ¿Qué me recomiendas para que mi PJ salga viva del interrogatorio de los demás joderes? Que no les pese la mano el momento de clavar el hacha. Uf, qué grupo complicado. <risa> eh, tal, vez, tal vez, digamos, si es tan extremo puedes explicar las razones por las cual decidiste robar ese jarrón, que era, que era lo importante. Eh, Ten en cuenta, digamos, que la respuesta que va a dar ella, la vida de ella, va a depender de su respuesta, como bien lo dijiste. Y es tan, tan todo tan extremo. Explicá qué es el jarrón, por qué te interesa, y tal vez haya algún tipo de, <ríe> de recompensa. O, o puedas decirle, yo sé dónde hay más jarrones así importantes, lo puedo llevar. Y, y te arma un grupo, digamos, vos siendo interpretando al, al, al ladrón. <ríe> Pero que es complicado. Aquero. Una pregunta ¿Cómo le dirías a un jugador de D&D? Quinta edición, de forma sutil, que la partida Es de un ambiente más serio Y no pueden ser simples héroes O personajes memes <risa> veo, veo un patrón uh, Lo mejor que, que se me ocurre Es hablar con esa persona privada, decirle Está bueno tu personaje, la pasamos re bien pero ahora, digamos, queremos dedicarnos un poco más hacia, hacia el juego. No, no, no, no estar en la charla de, de distracción todo el tiempo y de, de de hacer payasadas constantes que son paralelas al juego. Queremos que sucedan, pero dentro del juego, sin que se distraiga nada, de poder avanzar la aventura y demás. Esa es una charla para tener en privada con esa persona. Sobre todo, digamos, siento que, que el... En cualquiera de la mesa lo puede hacer, cualquier jugador puede ir Tal vez digamos Después entre todos pueden charlar y decir Miren, queremos juntarnos A jugar rol, aprovechemos el tiempo para jugar rol En vez de, de, de yo, Charlar de, de videojuegos Y No está para nada mal Va a ser un momento raro, sobre todo si es algo que nunca hicieron Pero una vez que estableces Lo que vos querés y los demás Todo lo que sigue es simplemente jugar Nada más es posible que la gente se enoje, se incomode. Son charlas raras, estas son charlas raras, pero lo importante es decir lo que vos tenés adentro. Si vos sabés que esto te está molestando a vos o está de alguna manera influenciando mal en la mesa, podés charlar con esa persona en privada y decirle, mirá, yo te pienso esto, esto y esto, ¿qué te parece a vos? Siempre preguntale lo que está pensando esa persona y, y que no sea una charla vos diciéndole lo que tiene que hacer, sino vos compartiendo tu opinión sobre lo que está haciendo y que esa persona te devuelva a vos y haya un intercambio de ideas. <ríe> A ver, a ver, a ver... Antes. ¿Por qué dicen que el peleador de tirador arcano es mejor que el explorador en general? Hay como un consenso sobre que el explorador básico está a nivel poder mecánico por debajo de las demás clases. Por una cuestión de cómo está diseñado. Eh, muchas de las habilidades que requiere, o que tiene, de manera natural el explorador, dependen del DM, más que del personaje, tipo, saber el terreno, etc. Entonces eso hizo que se pierdan mucho, eh, muchos de los numeritos que todas las otras clases comparten. Por eso tal vez compararlo con alguien que tira flechas de otro estilo, eh, hace que se disminuzca la cantidad de poder del explorador todavía aún más. <risa> Lo cierto es que también mejoraron mucho el explorador en arcanos desenterrados. Y creo que si no me equivoco en talla, salieron cosas copadas. El arquero arcano era el que disparaba flechas con magia, me acuerdo. No me acuerdo exactamente qué hace. Pero. Eh, <risa> tal vez. Tal vez, digamos, el, el arquero arcano está muy enfocado en el arquero con magia. Y el explorador puede ser una persona un poco más versátil para el juego. <ríe> Vaquero. Tengo un amigo que le gusta mucho rolear y se entretiene, pero es medio tímido, entonces cuando rolea interpreta poco y cuando interpreta se demora mucho, tardan 10 minutos en describir cómo prender una hoguera. ¿Qué consejo le darías a esta persona para llegar a un punto medio de rolear, pero no demorarse tanto que ralentice la sesión? <risa> Yo fui muy tímido y me, me, me tomaba mucho tiempo, no, no en describir, porque no, mi timidez me limitaba, digamos, a, a charlar. De... Um, hay, hay, buenas, hay, hay, hay muchas mecánicas para, para poder rolear todo, eh, todo el personaje. Una que, que suele ayudar a muchas personas es que en vez de decir eh, mi personaje, voy y hago esto, esto y lo otro. No, mi personaje va y hace esto, esto y lo otro. Pero lo describís de una tercera persona y ayuda más a la El tema es que <coughs> entiendo digamos, que se tome mucho tiempo narrando y escribiendo y demás, pero también hay un trabajo por parte del DM de que el tiempo sea equitativo entre las personas. Y si esta persona está tardando 10 minutos en describir cómo prende la hoguera. el DM puede decir, bueno, ok, listo. ¿Vos te quedás prendiendo fuego eso? Genial, listo. Y saltás a otra persona que hace, que toma una acción o que lleva a cabo otra. Eh, hay un poco de responsabilidad también del DM. Y después charlar con esta persona, decirle. No hace falta que describas todas y cada una de las acciones del personaje. De manera súper detallada. Porque somos muchos jugando y si todos hacemos eso. Tal vez no... La, la sesión no pasa del desayuno, tipo... No, vamos a desayunar, algunos va a casar y todos están como... Que puede ser algo súper divertido, pero tal vez no es... Perdón, pero tal vez es algo que el grupo entero debería decidir que va a suceder así. Porque si... De los cinco jugadores, cuatro están esperando salir de aventuras y ir a explorar el dungeon. Y el otro quiere quedando, quedarse... Oh, eh, prendiendo la fogata Tal vez ahí hay como una situación de grupo a, a re resolver, ¿no? El DM también, digamos, debería incentivar un poco la agilidad. Preguntarle qué quiere hacer. Y que... Adelante el tiempo. Bueno, quiero prender fuego esto. Y esto lo prendo. Ya está. No, no hace falta que haya más nada. A menos que haya algo necesario, súper importante del personaje para agregar a todo eso. Pero que ir a charlar con esa persona y, y, y con el grupo buscar un consenso, ¿no? <ríe> bueno, vaquero, creo, una, una pregunta. ¿Tú como jugador, qué harías para motivar a la persona que haya de grupo a rolear más? Creo que la, la mejor idea que puedes tener es incluir al personaje de él en el rol. Que tu personaje lo invite a cosas, le pregunte cosas, se interese por él, trate de, de, de establecer un vínculo, pues van a ir a pelear, van a ir a sobrevivir, van a estar al borde de la muerte muchas veces juntos, digamos. ¿no? no charlar con una persona así suena ridículo. Van a pasar tantas cosas juntos que si no charlan es como que no van a compartir nada realmente. Entonces hay que, hay que tomarse esos momentos. Cuando esté prendiendo la fogata, tu personaje se sienta al lado y le pregunte qué le pasó oh, y qué. sea. Eh, Charlas cotidianas o más relacionadas con la aventura Algo así Tampoco hay que forzar mucho a que esta persona rolee, Porque a mí me pasaba como una tímida jugando Cuando me, me preguntaban más y me, me, me pinchaban más para jugar Me quedaba todavía más callada o me sentía más incómodo Entonces, hay que incluir a esta persona Pero tampoco hay que eh, estarle atrás todo el tiempo Ya se va a soltar Tanto Los hechizos que cambian stats, aspectos o habilidades se pueden aplicar de manera selectiva, por ejemplo, aumentar tamaño o fuerza de toro en un solo brazo o algo así. <risa> eh, yo diría que sí, habría que hacer una tirada de. Yo pediría una tirada de arcana y vería la dificultad en base a lo que quieren hacer, porque qué sé yo, si, si quería hacer aumentar tamaño en el pie nomás, suena mucho más complicado, porque aumentar tamaño. Lo hace de todo el cuerpo. Pero eh, yo para esas cosas pediría una tirada arcana por parte de la persona que está lanzando como para modificar el hechizo un poquitito. Pero suena divertido. Vaquero. Una pregunta. Si un persona que tiene investigación pasiva sobre 20, por ejemplo, puede escribir ilusiones con solo verlas o igual tiene que tirar para identificar la ilusión. A ver. Investigación. Vamos a leer rápidamente la parte de investigación pasiva. creo que justo con las ilusiones para mí debería poder debería ser una tirada que no va a ser para nada complicada porque tiene 20 en investigación pero debería haber una tirada igual porque las, las ilusiones son algo un poco más complicado son, son magia ¿no? y la investigación te va a ayudar mucho a descubrirlo porque vas a tener 20 por lo menos en esa tirada pero para mí requiere la, la, la requiere ser igual Para, creo que hay una pregunta. Una, una anécdota de Gonks. Vaquero, ¿alguna vez has visto un druida atípico? Era así como era, y también, ¿qué consejo le darías para poder jugar un druida atípico que no sea el típico hombre verde con plantas sin ropa? Lo, lo bueno de los estereotipos es que están tan definidos. Es que cuando vos haces una sola cosa diferente, ya es atípico. Si a ese druida le pondrías ropa, por ejemplo, ya es diferente del estereotipo. Pero puede haber muchas maneras, tipo algún druida malo que esté más por el lado de la podredumbre, etc. Eso también puede ser. Um, los, los villanos druidas son geniales, tienen un montón de magia súper interesante y, y unos argumentos también. Uh, druidas legales malvados, cosas por el estilo... Eh, Depende de la orden que sea. Es, es. ¿Es orden? No, la de los monjes. Círculo, el círculo que sea, ahí está. Uh, puede, puede ser interesante o no. Creo que la parte típica de los druidas recae en que <risa> cuando alguien se hace un druida, digamos, es una persona que adora en extremo la naturaleza. Y creo que eso es lo que hay que reducirle bastante. ¿Se preocupa por la naturaleza? Sí, digamos, pero... Si alguien tira, qué sé yo, eh, pedazo de... Va a pescar, por ejemplo, si alguien va a pescar, eh, no tiene por qué, digamos, ir a criticar a esa persona porque está pescando, digamos. Las personas son parte de la naturaleza también y tienen que alimentarse. Si alguien está cazando lo mismo, si alguien... Entonces creo que esa es la parte eh, típica del druida problemático. Y es lo que habría que trabajar para que no se sienta como todos los demás. También hay que ver, digamos, las situaciones en las que se encuentran estos personajes. A ver, a ver. Esta pregunta me gusta. Well, ¿Cómo es a la taberna idealmente de acá a 10 años? A ver si podemos ayudar a concretarlo un poco más. Nunca proyecté tan lejos, siempre estábamos, estábamos proyectando el año que viene o algo estilo. Pero... Creo que... Algo que nos gustaría a todos los que estamos es que sigamos jugando rol <risa> dentro de la taberna. Yo sí. Ayudando a, a, a gente a sumarse al hobby también. A mí me gustaría que haya otros streams, otros juegos, en otros horarios y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 Una producción de streams y videos constante. También, digamos, qué sé yo. Si algún día termino de escribir algo, estaría buenísimo explicarlo con bueno, el nombre de la taberna y todas esas cosas. Eh, pero creo que el, lo, lo que dije al principio engloba bastante. Todos los que formamos parte de la taberna queremos ir jugando a rol acá. Gracias. Una, una pregunta relinda que no la respondí bien. Siento que me dejé muchas cosas afuera. O. Oh, o que tal vez, digamos, da para que respondamos todos juntos, ¿no? Porque Luciana, Max, tal vez quieran otras cosas. Jordi eh, ahora que se está sumando también. Muy, muy linda pregunta. Eh, no le hice no, no le hice honor. La <ríe> respondí como debería. Pero ya, ya vamos a poder. Vaquero. El nuevo Dampir de Van Rich. Dice Van Richten o Van Richten. Puede alimentarse de sangre, pero también tiene otras cosas más raras: Energías psíquicas, sueños, energía de la vida o, la más rara, líquido de cerebro. Mi pregunta es: ¿cómo interpretas eso en serio? Necesito ejemplos, por favor. No sé qué son los líquidos cerebrales de la espina. No, no, no leí Van Richten. Vamos a leerlo: Los Dampir. Conocimiento general, ¿no? De. Eh, oh, eh, Todo de historias no están. Son, Yo si no me equivoco, como la mitad: Vampiro y No mana. Vendrían, a, vendrían a ser eh, a representar a Blade. Si la película de Blade, Blade vendría a ser un vampiro. Uh, y si no la vieron, se la super recomiendo porque es sexy <ríe> Me encanta esa película. Bien. Y tengo una idea Porque Compramos D&D Taberna y Compré ese mal Vamos a leerlo de la fuente Van Richten Ah, Van Richten Vampir <risa> se puede alimentar de sangre, carne o carne cruda. ¿Cuál es la diferencia? <risa> eh, cerebro espinal. No, el fluido espinal cerebral, energía psíquica, sueños o energía de la vida. Creo que lo que se refiere es, digamos, que vos pod podés. Eh, podés variar la alimentación de tu vampiro, no solo sangre. Eh, es común, digamos, que haya... De hecho, en vampiro, por ejemplo, una de las cosas que puede pasar es que el vampiro se alimente de sangre, pero también tenga que alimentarse de algún pedazo del cuerpo de la persona. Tipo, el, el cuello, pero te arrancas un pedazo y te vas masticando ese cuerpo mientras... Te... <risa> el, el fluido espinal cerebral, imagino que se refiere a la parte de acá atrás, donde se conecta el cerebro con la, la, la columna. Eh, en el medio pasa la médula y ahí ya están los líquidos eh, así que tendrías que buscar la manera de conseguir ese tipo de presas creo que la parte difícil de esto es salir a cazar uh, energía psíquica bueno la energía psíquica en D&D existe porque te pueden hacer daño psíquico y puede haber muchas cosas en la parte psíquica así que eso está aplicado en los otros manuales de, de daño los sueños la energía de la vida la parte que habría que entender acá, no es cómo lo hace el Lampir, sino cómo lo sufre eh, su objetivo. Si vos te alimentás de los sueños de una persona, tal vez digamos, esa persona se va a dormir y se levanta y es como que no descansó, puede, puede ser ese estilo. O recuerda pequeños, pequeños pedazos de sueño eh, dándole vueltas así y tal vez tu rostro porque te vio ahí mientras vos eliminabas esas imágenes. Eh, es muy esotérica esta parte, está buenísima, me encantó. Bueno, hay, mucha, hay otra pregunta técnica de niveles que la voy a dejar para más adelante. Bueno. Ya hasta a un arte de arcana de ayer, vienen subclases que pueden ser usadas por varias clases. O sea, por ejemplo, la misma subclase puede ser usada por un brujo, un bardo y un mago, por ejemplo. Varía de una a otra subclase, ¿qué te parece esta nueva mecánica que están probando en playtest? ¡Wow! a vos! Súper interesante. Porque las subclases de alguna manera mejoran la clase inicial que vos tenés, porque es que no, no todos los niveles ganás una, una característica de la subclase. Eh, y esto puede ser muy interesante, que te encuentres, qué sé yo... Eh, no sé cómo se llaman, pero... Eh, la subclase la comparten el brujo el bardo y el mago. Que te encuentres a tres personas, cada una diferente, pero que comparten eso. Suena buenísimo. Me encantó esa idea. Suena muy, muy bien. Hay que ver cómo lo hacen. De hecho, me sorprendió que <risa> hace un tiempo sacaron el, el... El Arcanos Desenterrados de las Hadas y en el próximo manual es una, una aventura al parecer como un carnaval de anyway así que si sí, ese le fue bien este suena súper interesante me gustó muchísimo esto Vaquero, ¿cuándo saldrá el one shot de Tulu? ¿Quién lo dirigirá? Lo voy a dirigir yo, todavía no sabemos cuándo va a salir. Eh, como que hay muchos proyectos dando vuelta, hay uno que nos gusta mucho, que estamos tratando de organizarlo. Pero um, ese, ese one shot lo voy a dirigir yo, espero, espero poder hacerlo más llegado a fin de año, octubre, por ahí. Uh. Una pregunta. ¿Sí? Nota 122. Pregunta de Palinacio. ¿Cómo haces para dirigir un paladín que está con un grupo complicado? Ejemplo, hay ladrones y drogos. Suponiendo que el paladín es legal, bueno. ¿Cómo hacer para que, el grupo, para que el grupo haya cohesión narrativa? O sea, porque el paladín estaría con un grupo de casi forajidos. Habría que ver, digamos, cómo el paladín se toma, digamos, estar con este grupo. Una, una concepción muy común es que el paladín tiene que ser la voz de la razón. Y rara vez hay un paladín que logra ser la voz de la razón. decir no, que no... Negarle a alguien que robe no es tener la razón o ser mejor moralmente de decir que no robe. Pero tal vez el palín puede buscar la manera de acercarse a esta persona que está robando. Preguntarle si realmente necesitaba robarlo. Eh, o, o, o que en vez de robarlo... Ah, vos necesitas esto Bueno, yo te lo compro Y si el paladín se lo da Entonces puede mostrar con el ejemplo, con buenas acciones Que no hace falta eh, Aprovecharse de los demás También existe la, la, la posibilidad de que las personas Roben por extrema necesidad Se encuentren en las peores de las situaciones Y lo único que le queda para hacer Es ir a robar el carro de manzanas ¿Y el paladín qué decisión va a tomar? Sabe que estas personas no tienen nada Y necesitan comer Le va a decir que no lo robe Ahí es donde entra la parte interesante de la moral del paladín. Si él sabe que está en este grupo forajido, tal vez puede buscar la. la, la ir a ser la persona que les enseñe a, a otro, otro. otro ideal de vida que él dice conocer para, para estar mejor, ¿no? Hay, hay. que. El paladín tiene muchas cosas interesantes, sobre todo en estos grupos. Creo que es donde más cosas pueden pasar divertidas. Porque el resto del grupo tal vez puede ver como el paladín sigue tomando buenas acciones por más de que ellos se aprovechen. Pero de eso se trata, de que el paladín lo siga haciendo. De que el paladín se mantenga. Es la, es la persona que no debería quebrarse. Tal vez no ceder a la tentación y esas cosas. Suena, suena buena idea eso. Carlos. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia entre el clérigo y el dominio de la tumba? Y el de la muerte. Porque para mí esencialmente son lo mismo. ¿Vos a cuál verías mejor para un personaje que es verdugo y ama su trabajo? Vamos a leerlo porque. recuerda no El clérigo de la tumba y el de la muerte. A ver, creo que estas explicaciones están en la, la descripción de, de cada una al principio. Bueno, ves acá, por ejemplo, el de la muerte dice que a este dominio le interesan las fuerzas que causan la muerte. Y todo lo que tenga que ver con energía negativa y levantar muertos. Y el de la tumba, eh, los dioses de la tumba vigilan la línea entre la vida y la muerte. Eh, hay como más un balance de ese lado del clérigo, ¿no? No es una persona necesariamente mala cuando el clérigo cl cl cl cl de la muerte probablemente lo sea, ¿no? Eh... Creo que, digamos, si, si al verdugo, digamos, le disfruta tanto de su trabajo, creo que el, el de la muerte cuadra mejor con lo que quiere. Vaquero, una pregunta. ¿Cómo vas a entender habilidades especiales de los monstruos, como tener visión verdadera o poder leer las mentes sin decir, mira este monstruo, ve mejor y te lee la mente? No se lo digo a los jugadores. A menos que ellos tengan la, la forma de reconocer lo que hacen, no les digo nada. No, no, no hay ninguna razón para que yo les tenga que decir las características del monstruo. Y si las saben, las saben. Si tienen la posibilidad de saber algún rasgo como alguno de los monjes, les digo exactamente qué es, porque de eso se trata su habilidad, de reconocer cosas. Vamos. Carlos, hay manera de que un druida pierda sus poderes o los vea disminuido como en ciudades o en un plan en el que no haya astros como la luna sobre las estrellas. No, no creo que haya una mecánica para eso. Darle una mecánica así a un druida sería penalizarlo mucho. Pero tal vez puede suceder a nivel rol. Yo me acuerdo que en una de las aventuras que jugamos Luciana tenía un y en un momento estaban tenían que atravesar una montaña y se le aparece su patrón y le dice. ¿Vos tenés que ir ahí? Sí. Bueno, yo ahí no tengo nada de poder. Y lo que le sucedió es que mientras el personaje de Luciana estaba ahí todos los dados de magia que tiraba se reducían a una categoría. Entonces y originalmente hacía de 8 el daño, hacía de 6. Eh, y así lo solucioné yo y estuvo bueno de hecho. Porque ¿por qué ahí tenía menos magia. Eh, pero no hay ninguna mecánica que diga eso. Habría que ver, digamos, cómo el DM planteó el mundo y, o las cosas que puede haber. ¿Suena algo que se puede se puede hacer sin problema? Habría que tener una justificación. Carlos, ¿con Ilusión Menor puedo hacer animaciones tipo GIF? Sí, para eso es la escuela de ilusión, para hacer GIF. Son, son así. Eh, Recuerdo un personaje de vampiros mío tenía el, eh, el vampiro se llama quimerismo pero básicamente es hacer ilusiones y nos habían prohibido hablar entonces yo con mi poder de ilusiones hacía, me hacía globitos de diálogo tipo cómic eh, para burlarme del que no me dejaba hablar así que sí para para para eso son las ilusiones para hacer cosas súper copadas lo que sí es que están explicados los hechizos cuál de los sentidos afecta si eh, es algo simple porque afecta a la vista podéis hacer tipo una imagen nomás que se mueve. <risa> ¿Para cuando el video del de día de la vida? De la, el video de un día en la vida en la mini 3 Esa serie de videos Arrancó como buena idea Pero después como cada vez Nos costó todavía más hacer el guion y, y, o, o intentamos hacerlo divertido Y no funcionó Y, y... Y el canal fue tomando una dirección diferente, ¿no? Porque ese era un video simplemente gracioso y tratamos de ahí de ponerle comedia, entre comillas, a los videos de reglas y cosas por el estilo. Pero eventualmente, se nos ocurre algún guión, o si alguien quiere aportar un guión, de una. Está buenísimo. Esta pregunta no la entiendo. Vaquero. ¿Qué opinás de los personajes con fotos personajes de anime? He escuchado que cuando pasa les a irse del rol porque se ve raro en el mundo, pero no sé cómo será así, Cómo piensas tú, <risa> creo, digamos que cualquiera puede elegir la imagen que quiera para su personaje sin límite alguno. Si alguno está más conforme con una imagen de anime, ya está, lo, lo, lo va a tener. El DM va a saber, va a tener que saber limitar estas cosas, pero. No hace nada de más malo la imagen del personaje en la hoja. Que diga, a mí me gusta esta imagen para mi personaje. Ah, así se ve mi personaje, listo. Eh, eso todo. No, no hay nada raro, no, no veo cómo esto puede afectar el mundo. Carlos, has leído el sistema de Génesis, ¿qué opinas de, de la humanidad pelea con unas esporas alienígenas que infectan a los humanos, dándoles superpoderes como sónicos y fromonas, pero corrompiendo su humanidad y personalidad? No leí de Génesis todavía, estaba en pendientes, tengo muchas ganas de hacerlo. Ahora debería re retomar mi lectura de manuales después de, después de todo esto. Pero de Génesis está en la lista. El, eso que describís suena a suena uno de esos pactos que... Que vendes tu alma a cambio de poderes. siempre sale mala, digo, pero es súper divertido. Estamos. <risa> Travalengua, no va a pasar. De hecho, Carlos, yo me compro. Me compro un librito de trabalenguas cada, eh, hace un tiempo y. A tanto agarro, leo uno y trato de repetirlo en voz alta. Y ese formato de otra es súper común. No sé qué onda. Pero es muy común ese formato de otra lenguas Nota 122. estaría mal de mi parte si me gasto 10.000 puntos en frases de Vines? <risa> no, para nada. <risa> Eso es un problema de Luciana. Carlos, ¿meterías a Noel en un paladín que monte un tiburón o un bárbaro de las profundidades tipo Nautilus como NPC? Sí, justo ahora la aventura está en un momento un poco alejado del océano, pero... Eh, y yo más o menos tengo estructurado el, el, futuro, el futuro cercano de qué quiero que pase y cuáles son las cosas raras que hay. Por otro lado, ya, ya digamos como treinta y pico sesiones en el... En el juego ya mostré, ya mostré Muchas cosas extrañas Muchas criaturas raras Muchos personajes sospechosos Muchos personajes buenos Muchos personajes claramente malos Y eh, actitudes y actividades extrañas en general Siento que si sigo Si sigo agrandando esto Sin explicar nada de lo anterior Como perdería un poco la, la, El interés que todo lo que ya pasó debería tener una base y es de explicarla eh, por ejemplo quién es Uash por qué les es, qué es? Eh, quién los estaba espiando en el mercado y por qué estaba ahí, por qué no lo volvieron a ver siento que hay un montón de preguntas por lo menos mías que no respondí así que antes de, de tirarme a agregar a alguien más hay que hay que resolver un poco lo que ya está todos los cabos sueltos que, entre comillas, que hay, deberían atarse un poco. Vaquero. ¿Tiene pensado hacer alguna partida en Tales of, Tales of Fire? Yo tuve la suerte de pseudo probarlo y me gustó mucho y quisiera saber más opinión de la gente. A mí me gustó muchísimo. Todavía no, no sé si vamos a hacer partida de eso porque ya tengo todo armado en el Wonderdraft. Eh, ya tengo todo estructurado con las imágenes ahí. Pero quiero probar definitivamente Talespire, se ve, se ve muy bien, es muy lindo y es divertido jugarlo, así que lo que sí va a pasar seguro es que en algún momento me voy a poner yo a crear mapas ahí en stream, así que van a poder sumar, eh, pero no sé si una partida en el futuro cercano. Si, una, si un clérigo deja de creer en su dios, mecánicamente, ¿qué le pasaría? Lo cierto es que... Mecánicamente no dice nada de eso. <ríe> me equivoco. Eh, porque... La creencia del dios y toda esa relación es la parte narrada del juego. me equivoco ningún momento de la regla dice que vos tenés que creer en tu Dios. Es re raro, ¿no? A ver, voy a asegurarme de esto igual. Bueno. Sí, no, no creo que, que el, en ningún lado eso de, de que el clérigo tenga que creer. Eh, es parte de, del, del. del rol del personaje, está relacionado con la edad, porque bueno, supuestamente es alguien que discutió, se le da más, etcétera. Eh, pero también es una de esas cosas que hay que ver cómo el DM lo interpreta en su parte. Terio deja de creer en su dios. Para mí es un momento trágico. Es lo peor que le puede pasar a esa persona. Porque viene siguiendo a este dios hace un montón. Hizo cosas para que el dios le conceda favores. Hizo de todo. lo llegó hasta claramente el punto en el que el Terio dijo, ¿sabes qué? No. Fue. Y hay, hay una diferencia importante entre el tema de la creencia. En, en D&D, los dioses se pueden presentar en el mundo así nomás, y, y de hecho eh, existen por el hecho de que dan magia sí o sí nomás. No, no tenés que creer en ellos, tenés que seguirlos, tenés que adorarlos. Eh, creas o no, van a estar ahí, ese es el tema. Eh, vos decís, ah, yo soy ateo. No, hay dioses, de verdad. Probablemente hay un montón de gente con magia a tu alrededor gracias a que veneran a algún dios.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 Así que va por ahí. Creo, espero poder ayudar. Porque está buenísimo desde de nuevo que te digan de dónde vayas y dónde estás bueno. El FIBA que es lo mejor. Es cosa mía o los arqueros en el juego están medio nerfeados. Puede ser. No sé exactamente cómo medirlo esta parte por el tema de, de, del, del arquero, digamos. Pero tal vez. tal vez las flechas son bastante aburridas. Uh, uh, eh, creo que entiendo lo que decís. Hay como un montón de cosas que se pueden lograr con. mecánicamente, ¿no? Con armas cuerpo a cuerpo. Que con el arco tal vez es solo disparar. Y golpear. A menos que me esté olvidando un montón de reglas, que esto también es posible. <risa> Uy, recién te veo. Estoy hasta las 11, los miércoles estamos hasta las 11 Gracias por votar. Los chicos de Pifia hoy hacen gameplay Los pueden ver, está buenísimo Vaquero, una pregunta ¿Tienen pensado hacer un one shot de fiasco en directo? Tengo muchas ganas de espectar una partida De eso, pero no he encontrado ninguna Online que me llame Había unos hace un tiempo que habíamos encontrado Que estaban jugando fiasco No me acuerdo el nombre Pero fue, fue mucho antes de mudarnos Um, no me acuerdo Pero podría ser, de hecho teníamos ganas Porque Fiesco no solo, no solo está buenísimo Es súper fácil de preparar A nivel historia, simplemente sentarte Y tirar los dados Pero sí, tengo muchas ganas, suena divertido Todavía no, no tenemos nada pensado Pero quiero, quiero hacerlo Vaquero, okay, una pregunta. ¿Has jugado todos los sistemas de los que hablas en YouTube? Y de ser así, como fue la partida de séptimo mar? A ver, creo que jugamos todos los sistemas, salvo algunos. Maiza, creo que no jugamos, simplemente. Eh... Detective de Monstruos, sí, jugué. Ahí hay hay faltan. Eh... Vampiro, quinta edición, no jugué. Jugué 20 aniversario o. Oh, eh, el original. De comillas No sé qué, qué otros videos tenemos. En eh, Séptimo Mar yo era un abalonés. Eh, en, jugué Séptimo Mar, primera edición, que... La primera edición de Séptimo Mar tenía un montón, pero un montonazo de, de escuelas de esgrima. eso era lo que Podía ser de un montón de cosas. Y yo tenía un arquero abalonés de la escuela de Robin, buen chico. Eh, me van a ser Hood Y mi papel dentro del barco era ser el vigía. Y era el heraldo también. Eh, jugaba un personaje insoportable, pero súper divertido. Eh, no me acuerdo de qué iba la, la aventura, pero me acuerdo que en un momento eh, llegamos a una. Una corte noble. Y una mujer noble se quería escapar. Y el capitán tenía que tomar la decisión, digamos, ayudarla o no. Al final creo que la terminamos ayudando, se quería escapar en barco hacia otro lado. No duró mucho más que eso, no me acuerdo <ríe> realmente qué pasó ahí. Pero estuvo divertido, la, la, las veces que jugamos fue divertido. Y el sistema viejo de mar estaba genial. Ahora no me acuerdo exactamente. Bueno, el nuevo es muy diferente, ¿no? Eso, eso que dice Pife hoy es verdad. Eh, el TeleSpar está buenísimo, pero no, no anda en todos lados. Y, y es un requisito técnico importante a la hora de streamear eso. Estamos... <risa> eh... Ahora dice, ¿un solo sistema o varios? Que te Pero Carlos, ¿sí? ¿algún consejo para rolear un Bloodhunter Lycan que no sea Van Helsing de, de Witcher? Sí. E esto es algo que charlábamos hace un rato sobre el tema de los estereotipos. Cuando vos sabes exactamente qué es lo que no querés ser, hacer una sola cosa diferente te cambia el personaje por completo. Ponele que sos un, un Blood Hunter Lycan. Y no querés ser ni Van Helsing ni, ni Witcher. Elegí otro personaje de la ficción que te interese e interpretarlo así. Shaggy Descubido. ¿Por qué no? Tipo un Blood Hunter, like, eh, Y Si hay alguien que se enfrentó a mucho, muchos, muchos monstruos, es Shaggy de scooby -Doo. Pero esa es la idea, digamos. Cuando vos sabés exactamente qué es lo que no querés hacer, hacer las otras cosas es mucho más fácil. Es, es no actuar como el, el Witcher. Ser el... el el tipo grandote, enojón Que no quiere estar nunca donde está Ni hacer nada De lo que siempre tiene que hacer O Van Helsing que siempre tiene que Matar al monstruo porque es la única persona Que puede matar al monstruo No, capaz que puede jugar una persona diferente eh, qué sé yo Bueno, ya hay <risa> Vaquero cuando adoptaste a Tavi, ¿era de bache y se la trajo tú la tenías o la adoptaron ya como pareja? La adaptamos como pareja. Eh, yo quería tener una gatita. Y ahí conectamos con una chica de una. Que, que mantiene gatos en tránsito y demás. Y tenía para adoptar y tenía dos. Y cuando después de un intercambio de. de formularios y demás. Eh, llegó a casa con una caja con los dos gatitos. Tavi se bajó de la caja. Caminó todo alrededor de la mesa y se sentó en la cama del gordo. El otro gatito se quedó en la caja, así que. Tavi, digamos. Tavi eligió quedarse con nosotros. Nosotros no hicimos nada. Ella fue la que dijo. Yo vivo acá ahora, pum. Y no tenía más que nada para hacer. Ahora está ahí durmiendo en el piso. A ver si se ve. Ahí está. Eso. Tavi. Perdí. ¿Dónde está? Estoy re perdido. Estoy fuera de práctica, además. Siento...